El tucán se denomina tucán a los miembros de la familia Rampastidae, que se compone de cinco géneros y aproximadamente 42 especies. Se trata de una de cuyo nombre proviene de la palabra tucana, que a su vez pertenece a la lengua tupí. Es además fácilmente reconocible por su pico largo y colorido y asociado con la selva y el ambiente tropical. Descripción del tucán. De acuerdo con la especie del tucán, pueden medir de 29 a 63 centímetros de largo, y pesar de 130 a 680 gramos. Por ejemplo, la especie de tucán más grande es el tucán toco, que llega a medir los 63 centímetros, y uno de los más pequeños es el tucancito verde, que mide de 33 a 36 centímetros de longitud. Así pues el tucán es un animal de dimensiones relativamente pequeñas, pero esto no le impide sobresalir de entre los demás aves. Es el atractivo de su pico y plumaje lo que llama la atención, el pico es grueso y largo pero aún así ligero y según sea la especie predominan colores como el azul, amarillo, rojo y verde, el plumaje es negro y en la zona del pecho se tiñe de amarillo blanco o azul con una franca naranja. Las patas son cortas y fuertes, con el primer y cuarto dedos dispuestos hacia atrás. Posee pequeños dientes parecidos a los de una sierra y una lengua larga y plana que mide unos 14 a 15 centímetros. Los antiguos naturalistas pensaron que por la morfología dental el tucán era una ave que consumía carne, pero hoy es bien sabido que no es así. Ambos sexos son muy parecidos físicamente. El tucán es nativo de América y habita el sur de México, Centroamérica, la región del Caribe y la zona norte de Sudamérica en climas tropicales y subtropicales. Habita las selvas húmedas con abundancia de árboles en los que pueda construir su nido. Es una especie sedentaria que vive en una sola área durante toda su vida o gran parte de ella. No es un ave migratoria. El promedio de vida del tucán en la naturaleza supera los 20 años. Gran parte del tiempo está sobre los árboles, de donde es capaz de comunicarse al emitir una especie de gran nido para llamar a otro tucán, vive en pareja o en bandadas de unos seis miembros. El pico del tucán, pese a lo fuerte y potente que parece, poco le sirve como elemento de defensa o pelea, pues es hueco y ligero. Más bien lo utiliza para pelar frutas y llegar a ellas en ramas lejanas. Su dieta está compuesta básicamente por frutas tropicales, pero no es un animal frugívoro, ya que también puede cazar insectos, lagartijas y huevos. Es un animal monógamo. Un dato curioso es, reside en el hecho de que durante el cortejo es común que el macho y la hembra se ofrezcan alimento unos a otros, quizá en un intento por establecer vínculos más cercanos. Una vez el año, la hembra pone dos a cuatro huevos en el nido construido en huecos de los árboles, ambos padres cuidan de los huevos, cuando las crías salen del cascarón, están completamente desprovistas de plumaje y el pico es aún pequeño, Este no alcanzará el tamaño definitivo hasta dentro de unos meses. Este bello animal se encuentra en peligro y es constantemente amenazado no solo por sus depredadores naturales, sino por el hombre, de hecho este es su mayor amenaza al acabar con su hábitat natural y capturarlo para su venta como mascota exótica. En la actualidad constituye un delito en algunos países tener en posesión a un tucán como mascota y comercializar con el ave.